Buenas a todos, estamos aquí de nuevo con una nueva entrevista para el bichólogo y hoy tengo el gran placer de contar con Enrique Gonzalo, él es eh, el CEO de, de Hightrack, eh, ya me habéis oído hablar de Hightrack muchas veces en el blog porque es eh, una herramienta que yo uso mucho, que me gusta mucho y, y vamos a hablar un poquito pues, sobre productividad personal, ¿no? que es otro tema que también me interesa bastante y del que también pues eh, tiendo a hablar por lo menos de cuando en cuando así en, en distintos posts en el, en el blog. Muy buenas, Quique, ¿qué tal? ¿Cómo estás? Muy buenas, Nacho. El primero, mil gracias por invitarme y por poder hacer esta entrevista aquí contigo. Gracias a ti, porque sé que eres un tipo ocupado y que ahora andáis ahí con un montón de cosas en Hightrack y, y bueno, que saques este ratito para compartir con nosotros un poco de tu sabiduría sobre productividad personal es, es un honor. Un auténtico placer, Nacho. Bueno, pues eh, vamos a empezar hablando precisamente un poquito de eso, ¿no? De, de en qué consiste la productividad personal y, y por qué está tan de moda hoy en día, ¿no? Porque últimamente se escucha por todos sitios el tema de mejorar la productividad y demás. ¿En qué consiste todo este tema? Pues la verdad es que sí, tienes toda la razón. Eh, nos encontramos en un mundo en el que cada día ser productivo es más difícil. Hay que gestionar montones de proyectos, tareas, recordatorios, eventos, fechas, límites. Además tenemos... Varios dispositivos, eh, móvil, ordenadores, el del trabajo, el de casa, y además, por si fuera poco, encima colaboramos con un montón de personas, con lo cual tenemos tantos proyectos que es un problema el gestionarnos de la manera correcta. Al final, millones de personas en el mundo están viviendo esto mismo que estamos sufriendo tú y yo a día de hoy. Que tenemos que hacer más, pero en teoría con menos tiempo. Nos exigen, nos exigen resultados y cada vez es más difícil manejar la cantidad de información que tenemos. Y además apuntabas tú muy bien al principio, porque hay que diferenciar el concepto de productividad que estamos escuchando normalmente en los medios, en las redes sociales, del concepto de productividad personal. El concepto de los medios, cuando dicen productividad, normalmente lo que quieren decir es hacer más con menos, ya sea menos recursos o menos tiempo. Y nosotros cuando hablamos de productividad personal, lo que hablamos es de hacer las cosas que hay que hacer en el momento en las que las tenemos que hacer y de la manera que las tenemos que hacer. Es muy interesante esa, esa apreciación que has hecho porque bueno supongo que ya hablará un poquito más adelante, ¿no? Se verá como con muchas veces el problema no es tanto que no haya tiempo para hacer, sino que repartimos muy mal ese tiempo y, y no damos el orden o, la, o las preferencias que tenemos que darle a, a determinadas tareas respecto a otras. ¿no? Pero bueno, no vamos a adelantar nada. Cuéntenos un poquito qué, qué tipo de beneficios nos puede aportar esto de un sistema de productividad personal, ¿no? Porque sí sí queda muy bonito en la teoría, pero ¿en qué se traduce? ¿no? ¿Qué, ¿Qué beneficio nos aportaría? Muchísimos, la verdad es que desde poder conciliar la vida personal con la vida profesional, obtener más tiempo de, de calidad, eh, la satisfacción con el trabajo bien hecho o simplemente el gestionar el estrés de una manera muchísimo mejor, saber que el estrés hay momentos en los que es positivo y que no nos desborde. Aunque principalmente si tuviera que destacar dos por encima de todos te diría que por un lado el poder retomar el control de tu vida diciendo un poco adiós a todas esas cosas que nos cargan tanto y por el otro lado, saber muy bien hacia dónde te diriges porque te ayuda a tener una perspectiva clara del futuro tanto a corto, medio como en largo plazo. Yo creo que una de las cosas más importantes es que cuando hablamos de la productividad personal, lo que estamos hablando es de sentirse felices. Es decir, cuando tenemos menos estrés, estamos más tranquilos, sabemos gestionar nuestro día a día, lo que hace la suma de todo eso es que nos sintamos mejor con nosotros mismos. Es un estado de felicidad. <risa> Es muy importante hoy en día. ¿eh? Sí. Muchas veces no tenemos tiempo para ser felices. Pero bueno, eh, estamos hablando de que es de que una productividad personal, por tanto, no, no es algo que se base solamente en nuestra, lo que podemos llamar las tareas diarias ¿no? de, de nuestro trabajo, sino que es también esto, este, esta productividad personal, es casi una filosofía de vida, una forma de vida. ¿no? Eh, háblanos un poquito sobre, sobre cómo, cómo puede afectar a otros ámbitos más allá del laboral, que es en que todos pensamos cuando hablamos en productividad. ¿Cómo, ¿Cómo puede afectarnos, por ejemplo, a un ámbito más personal? La gran diferencia entre los sistemas anteriores y la productividad personal es que en los anteriores se preocupan mucho fundamentalmente por el cómo solucionar el aquí y el ahora. En la productividad personal al final se une el concepto de la visión, lo que al final nos termina permitiendo focalizarnos en el momento actual y también en cómo nuestras acciones van a afectarnos a medio y largo plazo. Al final de lo que hablamos en la productividad personal es un viaje para conseguir esos objetivos que te propongas. Objetivos que dentro de la filosofía que pueden seguir cada una de las personas que te, nos están siguiendo ahora mismo en esta entrevista pueden ser tanto personales como profesionales. Por eso hablamos de un poco filosofía de vida. Porque no es solo ya para la vida profesional, sino que también estamos hablando de nuestra vida personal. So, y yo creo que yo creo que eso es importante tenerlo, ¿no? Porque. Muchas veces, me gusta mucho, cuando me metí un poquito de la productividad personal, me gustaba mucho el tema de la visión, ¿no? es algo que nunca me había planteado y me pareció algo tan, tan sencillo pero tan potente que, uh -huh. que una de las cosas que más, más tengo en mente cuando, cuando hablo de productividad y de hecho he incido mucho en el blog, en el tema de los objetivos y en el tema de tener una visión amplia, ¿no? De, de la, no solo de aquí sino también hacia dónde te vas a dirigir y cómo te vas a dirigir. ¿no? Absolutamente eso es la clave. Cuando estamos normalmente en los talleres, uno de los ejemplos que les pongo digo es, imaginad que estamos en, en, en un barco, que vamos a salir de viaje en barco, y estamos en Cádiz, por ejemplo, y nos queremos dirigir hacia Nueva York. El control es que ese barco vaya bien, que de repente no empiece a filtrarse agua, que se pueda hundir, es nuestro día a día. Pero lo importante sobre todo es tener esa visión, porque si yo giro uno o dos grados según salgo de Cádiz, Llegaré a cualquier otro sitio menos a Nueva York. Por eso es importante tener muy clara la visión de hacia dónde nos queremos dirigir. Además nos ayudará mucho también a poder tomar decisiones entre decir que sí a una tarea o decir que sí a otra tarea, cuál de las dos es la que va más orientada a conseguir mis objetivos. Pues eso ya es una ayuda que podemos tener, por eso la visión es tan importante, es un propósito que nosotros tenemos para poder conseguir algo. Totalmente de acuerdo contigo. Bueno, mucha gente se preguntará, bueno, sí, esto de la productividad personal, ¿cómo se hace? ¿no? ¿Cuántas metodologías existen hoy en día? Porque la verdad es que, eh, aunque hay algunas que suenan más que otras, pero hay muchísimos métodos de estos de productividad personal. Y si nos podías hablar un poquito de cuáles son así los más conocidos y, y si realmente funcionan todos ellos o, o, o en qué medida son aplicables a, a, todo, a todos los ámbitos, ¿no? como estamos hablando, una visión uh -huh. un poco más integral, no, no solo sí. a nivel laboral. Bueno, como lo de la productividad es una moda, hay muchísimos, hay algunos eh, más antiguos, y otros más modernos, está GTD, que es Getting Things Done, de David Allen, está CTD, que es Centudon de Leo Batuta, Autofocus, de Mark Foster, la técnica Pomodoro creada por Francesco Cirillo. el método Kanban, derivado del método JIT, Just In Time, de Toyota, el método, del de, cómico Jerry Sinfield, de la, de la serie... Al final todos tienen un público, porque cada persona tiene una serie de necesidades de ser productiva completamente diferente a otras. Y cada uno tiene su público y por lo tanto tiene su utilidad. Dependiendo de cada persona, pues es probable que un método le vaya mejor a una persona que a otra. Y bueno, de todos estos métodos, ¿cuál es tu favorito? ¿Cuál es el que tú usas? En mi caso, yo el que más he utilizado, el que utilizo a día de hoy y espero seguir utilizando en el futuro por mis necesidades, ha sido GTD, porque ha sido para mí un referente. Fue el que ayudó, me ayudó a reorientar mi vida. Es decir, eh, yo hace... Pues ahora tengo 37, cuando tenía 28, 29 años, era director para Europa, Medio Oriente y África de una empresa de biotecnología en la parte de productividad y en la parte de selección. Y fuera de lo bonito que pueda parecer ese título, mi vida era un completo caos. Yo reportaba a, a cuatro jefes, al director general de España, al director de Recursos Humanos Europeo, al director de operaciones europeo y a la directora de selección a nivel mundial en Estados Unidos. Empezaba a trabajar cerca de las 6, 5, 5 6 de la mañana con conferencias con Japón, luego mi día a mi día normal y terminaba a las 11 con conferencias con Estados Unidos. Todo ello ahora lo cuento con una sonrisa, pero eh, me pasó factura porque me pasaba viajando por aeropuertos, reuniones, perdía los fines de semana, al final estaba completamente. Por mucho que trabajaba, por mucho que echaba horas, esto era como el Tetris. Pasaba una línea y de repente caía en cinco más y yo decía, esto, esto no puede ser. Y me pasó factura a nivel personal, eh, empecé a sufrir algunas enfermedades, empecé a, a engordar, el estrés y yo decía, pero si yo estoy trabajando, digo, si yo le pongo mucho esfuerzo. Y hasta que un día José Miguel Bolívar, eh, amigo y trabajaba conmigo en ese momento y el autor del blog de GTD por excelencia en España que es Optima e Infinito, me recomendó el sistema, me empezó a hablar de él y cómo él lo estaba utilizando y cómo le estaba sirviendo muchísimo para mejorar en su día a día. Poco a poco fui aprendiendo con este sistema y hasta el día de hoy sigue siendo mi sistema de referencia. La verdad que a mí también personalmente es el que más me gusta. He probado un poco la técnica Pomodoro, ¿no? Me parecía, me parecía interesante, pero a mí, por ejemplo, por temas de concentración, o sea, eso, eso de romper la concentración cada 25 minutos me, me mata. Ya sí. prefiero tener momentos intensos de currar y luego tomarme descansos cuando lo necesite, pero eso de, lo, de los descansos lo he intentado varias veces y no he sido capaz. Sin embargo, el GTD, aunque también me cuesta llevarlo un poco así bien, estoy sí. implantándolo en mi día a día, pero sí que, sí que, me, sí que le veo muchos más resultados y, y me ayuda un poquito más a, un poco a organizar un poco la carga de trabajo, a no, no agobiarme tanto y a ser bastante más selectivo con lo que tengo que hacer y lo que no. Continúa con ello Nacho, yo te lo recomiendo porque al final una de las cosas que sucede con GTD es que hay que aprender a levantarse, es un sistema que dentro de la potencia que tiene tienes que conseguir unificar todos sus hábitos y muchas veces cuesta un poco y nos caemos pues porque no nos sale o no lo hacemos bien y lo importante es volver a levantarse para seguir intentándolo porque al final lo que aporta pues, es una maravilla. No Sí, yo la verdad que yo incluso te todavía pleno proceso de implantación, eh, sí que noto muchos resultados ya y, y mm. me siento mucho mejor y con mucho más control, ¿no? Antes siempre se me iba olvidando todo y ahora ya siempre lo tengo todo mucho más organizado. Pero bueno, sí, cuéntanos, cuéntanos un poquito cuáles son las bases de este, de este GTD, ¿no? De cuáles son los principios en los sí. que se asienta esta, esta metodología. Pues vamos, GTD lo primero es explicar qué es. GTD es la abreviación para Getting Things Done, que es un sistema para gestionar tu vida y tu trabajo y es el libro que con el mismo nombre escribió David Allen en el año 2000, 2001. Eh, GTD se divide en dos grandes áreas, por un lado lo que es la perspectiva, esto que hemos hablado anteriormente de, de la visión, que es saber a dónde vas y se trabaja desde seis niveles distintos que permiten cubrir con garantías tanto el corto como el medio y el largo plazo. La segunda área en la que trabaja GTD es el área de control, que es saber por dónde y cómo vas y sirve para mantener el control y hay que trabajar en cinco pasos distintos dentro de este área. Al final la potencia, como te comentaba antes de GTD, se cuenta en aprender y utilizar de manera conjunta todos los hábitos que propone. Y si lo haces, el incremento de productividad personal que ofrece como sistema es absolutamente único. Sí, la verdad es que es, que es muy, muy interesante. Yo, y además que me resulta que lo que me llamó la atención a mí del GTD es que es algo que es eh, tremendamente simple, que es esta cosa que dices, ¿cómo no se me habría ocurrido a mí? Pero es muy, muy potente, ¿no? Luego no, no es sencillo de mantener ni de, ni de instalar. Pero, sí. pero es muy potente, la, la, la base conceptual del tema es tan sencilla como potente, me, me, me fascina eso del, del GTD. Lo es. Pero bueno, en GTD se habla mucho de lo que son tareas y, y proyectos, tareas mm. más o menos sabemos todo lo que es, pero bueno, sí. en GTD, el tema de proyectos, puede que, que sea un poco confusión con el concepto que tenemos, ¿no? Mm. Cuéntanos un poquito cuál es la diferencia de, entre los proyectos que tenemos nosotros tradicionalmente en mente y los proyectos en GTD. <risa> es una muy buena pregunta, muy, muy buena pregunta, Nacho, porque de hecho en GTD los proyectos son lo que normalmente nosotros llamamos tareas. En GTD al final cualquier resultado que conlleve más de una acción alcanzarlo es un proyecto. Y un proyecto a su vez está compuesto de tres elementos fundamentales. Un resultado, que es lo que queremos conseguir, siguientes acciones y acciones. El resultado es lo que consigues cuando completas todas las acciones que lo forman y es esencial que esté expresado con un lenguaje productivo, es decir... Eh, que sea completamente claro, que cualquier persona que le enseñemos esa frase entienda el resultado. Eh, luego están las acciones eh, y tenemos acciones y siguientes acciones. Las acciones que se pueden comple completar perdón, inmediatamente son lo que se llaman siguientes acciones y las siguientes posteriores a esas son lo que se llaman acciones. Esto es como si pones en fila un dominó. La primera ficha que puedes tirar es la siguiente acción y todas las que están colocadas detrás para llegar al resultado son acciones. Creo que mejor es casi ponerte el ejemplo de un proyecto personal que estoy ahora mismo con él. Mira, yo estoy saliendo de una elección para jugar al fútbol. Quiero volver a jugar con mi equipo de fútbol. Y para eso una de las cosas importantes pues es que me vuelva a poner en forma. En mi proyecto EGTD el resultado lo he definido como tres salidas a correr de 6 kilómetros por semana hasta el 1 de diciembre. Mi siguiente acción ahora es cita pedida para realizar el estudio de pisada en activa. Quiero mejorar mi pisada porque es uno de los problemas que estoy teniendo. Entonces esa es mi siguiente acción que, que puedo hacer. Porque es lo primero que tengo que hacer y lo puedo hacer desde ya. Y una acción por ejemplo es compradas las zapatillas de correr modelo X, las que me recomienden luego después de poner mis plantillas. Así que cuando haya realizado todas las acciones que contiene este proyecto, habré conseguido mi resultado de salir a correr tres veces por semana. Buen ejemplo, buen ejemplo muy, muy ilustrativo. Bueno, eh, entonces, por lo que veo, el, no, no hace falta que sea... Eh, un proyecto complejo, sino que el GT se puede aplicar a casi cualquier eh, proyecto, tanto a nivel personal como a cualquier proyecto más grande, como a, a nivel laboral, ¿no? Uh -huh. Cuéntanos cómo, cómo, cómo se puede lograr ese, ese equilibrio, ¿no? Entre, entre organizar un, un pequeño proyecto de, como tú dices, de salir a correr un poco a, a algo más grande, como pues un proyecto, eh, no sé, a nivel laboral, como puedes llevar tú a cabo continuamente en Hightrack, ¿no? Uh -huh. Mira, eh, desde luego que una de las cosas importantes de las aportaciones de David Allen es que al final, al filtrar toda la literatura de organización y de eficiencia, analiza qué hace y qué no hace la gente productiva y crea un método basado en hábitos productivos universales, que como decías tú muy bien antes, los puedo cumplir yo o los puede cumplir Tim Cook, el CEO de Apple. La, la diferencia está en que consigamos que absolutamente todo lo que envuelve nuestra vida, todo lo que nos preocupa, todo lo que queremos hacer o todo lo que tenemos que hacer, lo tengamos bajo el sistema de GTD. Por eso al final habrá proyectos más grandes o proyectos más pequeños. Por ejemplo, desde luego que no es lo mismo el proyecto que te decía ahora de salir a correr que otro proyecto que tengo que a su vez puede llevar dentro varios subproyectos como pueda ser lanzar la próxima campaña de marketing antes del 31 de diciembre de 2016 para Hightrack. Entonces, lo bueno es que Hightrack lo puedes ampliar, o sea, perdón, tanto para eso como para la parte personal, yo también tengo proyectos personales como por ejemplo remodelar mi casa y ahí ya tengo preparado absolutamente todo lo que hay debajo, bajo proyectos. Como bien decías tú antes, el hecho de poder volcar toda la información y todas las cosas que tenemos pendientes de hacer, sean importantes o no, nos ayuda a estar mucho más tranquilos y que el sistema actúe, que GTD al final de esos beneficios que estamos buscando. Uh -huh. Bueno y, y nos estás hablando un poquito de, sobre cómo implementas tu... Eh... Este, este GTD, ¿no? Pero, por ejemplo, un estudiante universitario, ¿cómo podría aplicar el, el GTD en su día a día, ¿no? De cara a aumentar su productividad personal en, en, en conseguir su objetivo de terminar la carrera con éxito, ¿no? <risa> Sería muy, muy presuntuoso, perdón, por mi parte, <risa> pensar que en un par de minutos puedo decir cómo implementar GTD y más para un estudiante <risa> universitario que yo he pasado por ahí y sé lo que conlleva terminar una, una carrera. Eh, lo que sí... Lo que sí es lanzar un reto. Creo que podemos lanzar un reto y además hablando un poco de justo lo que estábamos comentando ahora. Es que os atreváis a poner en práctica uno de los primeros hábitos de GTD, que es el de recopilar. Y seguro que si os funciona, luego profundizaréis más y pondréis más hábitos de, de los que trae GTD. El hábito al final de recopilar lo que ayuda es a liberar la mente. Nuestro cerebro es como una especie de disco duro con una capacidad limitada. Y además, no le gusta que le utilicemos para recordar esas pequeñas cosas de nuestro día a día. ¿Por qué? Y además, porque, porque el cerebro está pensado para hacer otras cosas, para decidir, para crear, eso es lo que a él le gusta. ¿Cuántas veces le ponemos pequeñas cosas como comprar las pilas del mando? ¿Y cuántas veces nos ha pasado que al pasar por delante del estante en el supermercado de las pilas del mando, no se ha molestado en recordárnoslo? Entonces, tenemos que usar el cerebro para lo que hay que usarlo, que es crear, pensar, decidir. El reto que yo propongo es que cojamos un papel y un bolígrafo y dedicamos todo el tiempo que nos sea necesario a escribir todas las cosas, grandes o pequeñas, importantes o no, que sean para esta semana o para dentro de un año, que tenemos o que queremos hacer. Al final de este proceso, que os puede llevar minutos, os puede llevar horas, cuando lo hayáis hecho veréis cómo aumenta la sensación de tranquilidad y tener las cosas bajo control. ...porque lo que hemos hecho ha sido liberar a nuestro cerebro de la necesidad de estar pendiente de todo lo que tenemos pendiente. Así que yo os animo a por este reto de recopilar. Yo también os animo porque de hecho yo creo que es una de las cosas que más engancha a GTD... ...cuando empiezas a, a recopilar y empiezas a tener esa sensación de que ya no te olvida nada... ...porque lo, lo tienes apuntado, ¿no? Sabes que, que está ahí y que si lo haces de forma sistemática puedes confiar en que va a estar ahí. ¿no? Si te Eso es. a, a, a ir vaciando un poco la cabeza de cosas pendientes... Y es una sensación... adictiva. Sí, es una cosa maravillosa, Bueno, ya nos has hablado cómo lo aplicas un poco en tu día a día, en tus propios sí. proyectos. Pero, ¿qué herramientas usas tú para, para aplicar el, el GTD? ¿no? Aparte de, de, de... la metodología, ya no tanto de la metodología en sí, sino como las herramientas en sí. Sí, pues yo tengo una combinación de herramientas analógicas y digitales. Me gusta mucho tomar notas a mano, entonces tengo una libreta que la tengo por aquí siempre cerquita, eh, y también utilizo post-it siempre muy cerca para capturar cualquier idea o recopilar cualquier cosa que pueda ir surgiendo. Luego además tengo la parte digital que me gustaría enseñarte, pues eh, la pantalla de mi móvil, que como veis muy minimalista, la pantalla de inicio y utilizo Hightrack, que al final es la aplicación que nosotros hemos creado para poder trabajar con GTD. Esas son mis herramientas, sobre todo la parte analógica más en un cuaderno, una agenda que llevo, y la parte más digital con Hightrack. Sí, yo, yo soy también muy digital, y de hecho casi todas mis bandejas de entrada, que es un poco donde, donde, donde se recopilan todas esas ideas que voy diciendo, son casi todas digitales, porque soy un, soy un desastre con el papel y los voy perdiendo siempre. Entonces, el móvil es algo que siempre llevo encima y, y lo hago. Pero, por ejemplo, Hightrack también es mi, mi herramienta fundamental. Y bueno, Gracias, Nacho. Eh, ya que estamos hablando un poco de Hightrack, ¿no? y que tú tenemos la suerte de que eres el CEO, de la compañía. Eh, háblanos un poquito de ella, ¿no? ¿Qué, qué sí. es Hytrack y qué es lo que lo que qué trabaja y qué es lo que ofrece? Pues sí, Hytrack nació de, de la necesidad. Como te comentaba al principio, eh, llevábamos mucho tiempo ayudando a las personas a ser más productivas en su vida personal y profesional a través de asesoramiento, a través de talleres, de cursos, del trabajo que realizábamos en mi empresa en el día a día. Y veíamos además que los esfuerzos daban muy buenos resultados, la gente aprendía buenos hábitos, conseguía mejorar su rendimiento, tenían más tiempo libre, menos estrés y nos lo agradecían. ¿Qué sucedió? Que nos dimos cuenta que más allá de nuestro círculo de acción había una gran necesidad no cubierta en cuanto a productividad. Habíamos estado probando software de organización como usuarios y como expertos y comprobamos que no había una aplicación que permitiera trabajar de la manera inteligente que necesitábamos hoy. Al final las aplicaciones que había o eran muy complicadas o carecían de esa seriedad productiva que nosotros estábamos buscando y demandando. Nadie había desarrollado una herramienta sencilla para gente normal, que ayudara a organizarte y que también estuviera orientada a conseguir resultados. Y es que además nosotros mismos cuando nos preguntaban decíamos, no sé qué recomendarte. Nosotros necesitábamos una herramienta para poder recomendar a las personas. Así que cuando nos dimos cuenta que había millones de personas de todo el mundo que podían tener potencialmente este mismo problema y esta misma necesidad, nos dimos cuenta que podíamos ayudar también a poder mejorar su día a día. Y es por eso que fundamos HighTrack y así es como nació. Y bueno, cuéntanos eh, qué es lo que ofrece Hightrack, ¿no? Esta, esta herramienta de la que ya hemos comentado. He también he hablado un poquillo sí. de, de ella en el, en el blog, ¿no? pero bueno, nadie mejor que tú para explicarnos cómo funciona y cómo nos ayuda a, a crear nuestro propio sistema GTD. Uh -huh. Pues mira Nacho, normalmente la mayoría de las aplicaciones de productividad se basan solo en listas de tareas. Ahora hay unas cuantas que también añade un calendario. Hightrack tiene esas dos cosas. Lo que sucede es que al final las clásicas listas y los calendarios que durante años nos han servido y nos han servido bien, ya no son suficientes. Entonces es un poco lo que a nosotros con lo que comentábamos al principio, necesitábamos algo más. Y eso, ese algo más nosotros lo añadimos y son los tracks. Al final, si las listas de tareas es donde organizas tus tareas, tu día a día, y el calendario es donde gestionas tu agenda, los tracks es donde se da el trabajo inteligente. ¿no? Lo que nosotros llamamos es el lugar en el que tú haces las cosas como tienes que hacerlas. Son espacios productivos donde combinamos tareas y eventos en vistas inteligentes. Dejamos a un lado el ruido de los detalles irrelevantes que hay en muchas aplicaciones y creamos un espacio sin distracciones, solo con lo necesario para que te puedas visualizar, centrar y terminar las cosas al día a día. Lo bueno que tienen los tracks es que tú no te tienes que adaptar a la herramienta. Es la primera vez que en productividad conseguimos que sea la herramienta las que se, las que, perdón, eh, se adapte a tus necesidades. Lo más importante, que si quieres montar tu sistema de GPD con HighTrack también se puede hacer. De hecho, en Nacho, os hemos preparado una guía rápida para que puedas compartirla con toda la gente que vea la entrevista, toda la gente que lea el blog, y así puedan tener un poquito más fácil la puesta en marcha de GTD si quieren hacerlo también con Hytrack. Pues muchísimas gracias. Un placer. <risa> eh, y bueno, aparte, aparte de la aplicación en sí, de, de Hytrack, eh, ¿ofrecéis algún tipo de formación online o presencial, como esos talleres mm -hmm. que has comentado, ¿no? Sobre el tema de GTD y productividad personal. Sí, a día de hoy estamos trabajando con varias empresas, también trabajamos a nivel personal con todas aquellas personas que necesitan poder mejorar en su día a día. De hecho, uno de los fundamentos de Hightrack es que no somos una sola aplicación, sino que lo que somos es un ecosistema basado en tres pilares. Por un lado, la aplicación de la que hemos hablado, por el otro lado, gadgets productivos, que es algo que vamos a lanzar a partir de ahora, que son herramientas productivas que se puedan utilizar en el día a día, y el tercero de esos pilares es la formación tanto presencial como online para empresas o para personas individuales. Y te puedo adelantar una primicia, que para eso tú has estado acompañándonos desde el principio. Eh, estamos desarrollando junto con otros expertos en productividad personal una idea muy, muy especial que estamos seguros que va a revolucionar la, el mundo de la formación online y presencial en el ámbito de la productividad. Y hasta ahí te puedo leer. No, bueno, bueno, suena, suena, suena interesante. Espero que pronto nos puedas ampliar un poquito más de información y, y bueno, yo estaré atento. Ya sabéis que, el, que todo este mundillo me, me resulta muy, muy interesante y cualquier cosa que, que venga de vosotros tiene toda mi atención. Cuenta con ello, Nacho. Bueno, ¿y cuáles son los planes de futuros que tenéis para Hightrack? ¿No? Eh, ¿Planes de...? de, de crecimiento o de devolución de, de, de, ya nos has comentado un poco que estáis preparando de aquí alguna cosilla, ¿no? Pero bueno, así sí. un poco más en general, ¿por dónde van sí. a ir los tiros en el futuro? Pues mira, lo primero que tenemos que decir en nombre de todo el equipo es que nuestros planes van unidos a nuestro compromiso. Eh, para nosotros la máxima satisfacción de los usuarios, como eres tú, es que los usuarios que confían en Hightrack sigan estando satisfechos con la herramienta y este es nuestro primer objetivo. Hemos trabajado muy duro. Ha, ha habido momentos difíciles, pero yo estoy convencido que con todo lo que viene ahora va a haber un cambio completamente radical. En el equipo trabajamos todos los días con ideas nuevas que nos ayudan a conseguir este objetivo y es por eso que vamos a ampliar nuestro ecosistema con lo que te comentaba antes en la parte de gadgets y en la parte de formación. Siendo más concretos, para finales de año habrá disponible una nueva versión de Hightrack con nuevos cambios en toda la parte de rendimiento, en la parte de apariencia una herramienta muchísimo más fácil de utilizar y sobre todo que ayude más en la productividad de las personas. Y luego en 2017 vamos a lanzar un proyecto de crowdfunding muy innovador que combina lo analógico y lo digital. También pondremos en marcha talleres presenciales de productividad y lanzaremos nuestro primer libro. Y hay un proyecto en el que tenemos muchas ganas y es un proyecto en el que hemos estado trabajando durante 2016 con la gente de H2C y es poder ayudar a los niños y enseñarles productividad. Vamos, en definitiva, a convertirnos en el ecosistema de productividad para ayudar a las personas a vivir mejor. Me parece muy muy interesante el proyecto de la productividad de los niños, creo que, que es muy, muy curioso y con mucho potencial. De hecho, eh, si desde chiquititos empiezas a, a, a poder a, a aprender a, a valorar ese tipo de cosas, creo que, que es un, un avance ¿no? y, una, y una ventaja que tendrás siempre. Claro. En adelante, ¿no? Es que sabes, ¿sabes qué sucede? Que al final, si nos ponemos a pensar, ¿quién nos ha enseñado a escribir un correo? ¿Quién nos ha enseñado cómo hay que preparar una reunión? ¿Quién nos ha enseñado cómo hay que gestionar un equipo? Son cosas que no hemos aprendido. De hecho, en mi caso, y esto es una parte personal que comparto con vosotros, yo tengo un déficit de atención. Entonces, imagínate, cuando yo era pequeño... En mi caso esto era, vamos, magnificarse. Me, todos me decían, te tienes que organizar mejor, tienes que priorizar mejor las cosas, tal. Y yo decía, pero bueno, esto, si a mí nadie me ha enseñado cómo se hace. Y por eso tenemos ganas de poder ayudar a los niños a hacerlo. Es algo que a mí, la verdad, me, me toca mucho, me apetece sí, muchísimo. Me parece un proyecto muy, muy bonito, ¿eh? Me gusta mucho sí. la idea. Gracias, Nacho. Bueno, pues, recomiéndanos un poquito más también sobre alguna lectura, piensa o en libros como el de David Allen ¿no? O algún blog para aquellos uh -huh. que quieran aprender un poquito más sobre productividad, ¿no? Aparte de que sí. en la misma web de Hydra ya ofrecéis pequeños tutoriales, pequeñas píldoras de, de GTD, ¿no? Pero pues, sí. es un poquito más en general. Pues mira, en especial yo recomendaría el libro de José Miguel Bolívar, Productividad Personal, lanzado hace muy poquito, y lo recomiendo porque habla de una persona que ha implementado GTD con todo lo bueno y con todo lo malo. Entonces, te lo pinta de una manera real y eso yo creo que se agradece muchísimo cuando lees un libro. Además, José Miguel tiene un conocimiento en GTD tremendo. De hecho, es el responsable junto con Optimalab de ser las personas certificadas en España para poder dar el único curso oficial de GTD y es un libro que yo recomiendo. Si queréis entrar en los libros de David Allen, más que el libro original de GTD, yo os recomendaría un libro que lanzó después que se llama Haz que funcione. Para mí es mucho mejor que el original porque está muy bien traducido y además aporta ya todo el conocimiento más filtrado del, del programa. En cuanto a blogs, hay muchos y buenos. Sobre todo en castellano yo os recomendaría el canasto de Jeroen Sanders, que tiene a firmas invitadas, es decir, gente que colabora y que escribe. Me parece que es algo muy bueno. a Sabi, de Berto Pena, mucho marketing y muy directo también para poner en marcha. JM Villarmea de José, José María Villarmea o efectividad.com de Jordi Fortuny. Para mí esos son parte de los que sigo en mi día a día. Me apuntaré un par de ellos, algunos sí que los conocía, pero otros, otros no, no he tenido idea. Y bueno, ya para terminar, como siempre suelo terminar este tipo de entrevistas, ¿qué consejos le darías a cualquiera que está pensando en meterse en este mundillo de la productividad personal y que quiere, quiere pues, asumir no. su propio sistema, bien sea con GTD o con el método que cada uno le venga mejor, para aplicarlo en su, en su día a día, ¿no? Pues Nacho, al final cuando te interesas por aprender algo, es importante tener claro para qué quieres aprenderlo. Cuando respondemos a esta pregunta, encontramos los objetivos personales que queremos alcanzar. En el equipo, en Hightrack, pensamos que tener claros los para qué aporta mucho a la hora de establecer los cimientos del compromiso de cara a dedicar tiempo y atención a ese aprendizaje. Cuando hablamos de aprender sobre productividad o GTD, Tener claros esos objetivos resulta imprescindible, ya que la inversión en recursos, especialmente lo que es nuestro tiempo, es muy significativa. Los beneficios al final que os vais a encontrar son muy considerables. De verdad que es algo que os va a aportar, tanto si ponéis en marcha GTD u otro sistema de productividad personal. Es por eso que tener claro el para qué nos embarcamos en aprender un método de productividad personal nos va a ayudar en todo momento y nos mantendrá, como nosotros decimos en high track, on track. Pues Bueno, Kike, muchísimas gracias. Creo que ha sido una entrevista muy interesante. Además, has aportado desde un punto de vista no, ya no solo profesional, sino personal, ¿no? de, de cómo lo haces en tu día a día, de lo que ha supuesto para ti. Tú eres el vivo ejemplo ¿no? de, de cómo la productividad personal te puede cambiar la vida. Así que, de verdad, muchísimas gracias por tu tiempo. Muchísimas gracias por compartir todo tu conocimiento en este tema y por venir aquí a echar un ratito charlando conmigo y con todos los lectores del blog. Al contrario, Nacho, para mí es un auténtico placer que nos hayas invitado aquí para poder contar y poder ayudar a más personas que quieran embarcarse, como bien decías tú, en este mundo de la productividad y estamos a vuestra disposición. Personalmente, si queréis, me podéis seguir en arroba enriquegonzalo o escribirme en enrique.gonzalo.hightrack.me y estaremos encantados de cualquier cosa, Nacho, que podamos ayudar, poder echar esa mano y ese cable a la gente. Pues de verdad, muchísimas gracias, sois geniales y bueno, estamos en contacto y a ver si ya pronto nos enteramos de esas novedades que tenéis ahí ya preparadas a la vuelta de la esquina. Ahí a la vuelta de la esquina te esperamos, Nacho. Hasta pronto. Muchas gracias, Nacho.